Amado, que Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo y que el Espíritu Santo te acompañe. Dios quiere orientarte para que vivas mejor, para que nadie venga a desviarte del camino del bien, para que nadie venga a dañarte y a aprovecharse de ti, Dios quiere que estés bien. Y quiere las mejores cosas para ti. En ocasiones los discípulos se contrariaban. Pero siempre seguían las orientaciones de Jesús. Porque ellos sabían que Él quería las mejores cosas para ellos. Dios te ama, te quiere cuidar. Él dice que debes renunciar a tu voluntad y hacer la voluntad de Él, eso te dolerá, pero es necesario, tranquilo, que es algo que vale la pena, para que Dios cumpla su objetivo en ti, por otra parte, no caigas en pensamientos negativos, solo recuerda que Dios te ama, y desea que avances, manteniendo buen ánimo, amén. Piensa en las promesas de Dios esto aquí mi individuo es un templo de paz aquí yo no quiero que vengas con arrecheras aquí yo solo quiero que tú estés pensando en las cosas de Dios en la tranquilidad el Señor nuestro Salvador te dará paz cuando cumples su voluntad cuando estudias su palabra, cuando oras, eso te hace sentir bien, tienes que hacerlo porque esas cuestiones te hacen mejorar tu salud, te dan tranquilidad, hacen que tengas una mente más tranquila, por lo menos actualmente. Existen muchas personas que están totalmente trastornadas por la situación que se está viviendo. Pero tenemos que estar tranquilos, porque si hacemos las cosas bien, los resultados tienen que dar positivos. Tiene que todo salir bien. Entonces, hagamos siempre el bien. Porque si hacemos el mal, entonces vamos a tener remordimientos de conciencia. Y eso es malo porque los remordimientos de conciencia no te dejan en paz. Son como unos perros que te persiguen y no te dejan vivir tranquilo. Entonces, teniendo todo claro, seguiré orando por ti y que la bendición de Dios te acompañe. Amén. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hola, princeso. Todo bien. Todo en orden. Pórtate bien. Mira que los remordimientos de conciencia son tremendos y lo dañan a uno. Realmente, uno no puede estar con esos pensamientos negativo, que lo que hacen es dañar la salud, uno lo que tiene que pensar es en las promesas de Dios, en hacer el bien, en sonreír y estar alegre, pensar en los chistes, pensar en el fútbol, en el béisbol, pensar en la música, pensar en que la vida es bella y que continuaremos avanzando siempre, en todo momento y en calma. Bien, quiero decirte lo siguiente. Es necesario realizar, aunque sea solo para echar broma, tu juguete de loqueras. Este juguete de loqueras lo vas a realizar con un par de esponjas un guante de látex un, un vaso ¿sí? y una cinta eh, de tirro tape o cualquier cosa que sirva para pegar incluso puede ser también una liga o una trenza para amarrar eso ya la manera de realizarlo la conocemos bastante entonces lo importante es tener los materiales para poder eh, realizar el experimento bien eso hay que hacerlo para tenerlo porque eso es salud porque ve, imagínate, tener contacto íntimo así con una persona es a veces feo, malo, porque te expone a diversas enfermedades y contaminaciones. Entonces, si tú tienes tu cuestión, tu aparato, tu artefacto, tranquilo, toda haces su limpieza, haces su sustitución de elementos, Cuestión así, y siempre vas a tener tu broma buena, entiendes? Que vas a estar tranquilo, no vas a estar en problemas, no vas a estar contagiándote de enfermedades, no vas a estar exponiéndote a riesgos indeseables, no vas a tener que estar gastando dinero ni teniendo que tratar con conflictos y dilemas personales de otra persona, no tú vas a estar tranquilo en tu cuestión y ya eso es lo importante lo importante es la tranquilidad sí porque nacimos con un objetivo hacer el bien pero crecemos con la necesidad de estar tranquilo para poder desempeñarnos mejor con una buena salud un excelente estado de ánimo y todo eso se logra con calma y pensando en las promesas de Dios las historias bíblicas y todo lo demás